sirviendo como un mercado de alimentos en el principal acceso peatonal de la península de Greenwich, Londres, en Reino Unido. Los comedores del Distrito del Diseño, un edificio transparente diseñado por la firma de arquitectura española, Selgascano Arquitectos y Asociados, liderado por José Salgas y Lucía Cano. El edificio se compone de una estructura de metal ligero, una cubierta de membrana de ETFE transparente y paneles de policarbonato. La membrana de ETFE se subdivide en diferentes paneles, algunos de ellos operables por motivos de ventilación y para proporcionar la maravillosa sensación de estar en un mercado callejero. El distrito que le rodea está conformado por 16 edificios diseñados por 8 estudios de arquitectura, con capacidad para 1,800 personas, estos buscan replicar la morfología urbana. Para más información, visita Blog Arte Plus.